Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate y estamos aquí un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a seguir con las eh, reacciones americanos. Y bueno, vamos con este de las pistas de Blue. Y bueno, no está en Latino, encontré, pero acá encontré su titular porque es el último que subió. Y bueno, vamos a versionar ahora. Y bueno, dejaré su video original abajo en la descripción. Y la miniatura, ya como dije antes, tampoco la da buena espina. Así que vemos qué bizarrea vemos ahora. Okay. Ta sabía. Am I done for the day, Blue? I, I don't think I can do another clue today. <laughs> There's always clues, Steve. Isn't that so exciting? No, qué Ta Está muy enfermo. I I need a break. Está muy mal digo, el perro. Ah, stop licking my face. Give your dog what he wants. Be proud of your dog. Un consejo de cómo cuidar las mascotas. ¿eh? Yo creo que el tipo Steve no está haciendo el trabajo. ¡Steve! Blue's trying to show you a clue. Steve! You gotta take these letters out of me, man. Hey Steve! Steve trying to show you something. Hey, you've been ordering a lot of prime, Steve? Steve looks like Blue's trying to show you. I'm stuck the, the brim, pal. Pal. It's a close Steve! Uh, Steve just, just pull one out, buddy. Just pull one out. Free me of a letter, Steve. What? Uh, le está rompiendo las pelotas. ¿Qué? metió una larva. ¿Sí? Ok. ¿Te blues left for you? <ríe> I don't. No, no, Dios No, Stinky time. no. Oh, what the fuck? Oh. Ok. Se está poniendo todo raro, eh. Oh, No, se está muriendo. Ayu. ¿Se está escocionando la imagen? Me oh, colo azul, sí. Coming, oh, the... eh, todas las huellas acá ven, las huellas de, del perro, ¿no? Así como la pista de blue chico, sí, a ver qué principio es No. anymore! I don't want to solve these stupid fucking clothes. I don't want to look at your face. Your blue hair, your beady, gross <laughs> eyes. You disgust me. You've lost all resemblance to the dog that I knew. Hey. I can't remember the last time I looked at you with any kind of happiness. I hate you, Blue. I hate you. Oh ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Get no. No lo creas. No No era todo en su cabeza Ah, estaba re mal de la cabeza el tipo ah. Se ve muy sensible o no sé qué Pero eh, me puso mal a muerte el perro Cuando lo mató el loco Ah, la puta madre está. No, no era nada real. El tipo estaba muy mal de la cabeza. le mató al perro. Esa. Estaba muy aislado el, el tipo el Steve, ¿no? Muy buena versión turbia de la pista de Blue. Y técnicamente más realista. Todas las cosas que hablaba no existen. Era obviamente sufría de esquizofrenia, creo y mató a su única compañía el perro no wow wow la verdad está bastante bueno eh, el video que Uf. yo ya ya bueno ya hasta acá nomás lo dejo por no no puedo ya, no resisto mucho <ríe> creo que va a ser corto este vídeo nomás bueno, si te gustó dale una me gusteada, puedes compartir el video, suscribirte a este canal para más video reacciones. Eh, Quizás ya paro mi canon un rato. <ríe> no bueno, se me puso mal este video. Eh, bueno, eso es todo. Bye chavo Dios, bye, bye bye bye, bye bye, bye, bye, cuídense, va.